Amigo, el doctor Milton Paulino, reiterar quien es presidente, ya recién tomado la rienda del Colegio Médico Dominicano aquí en San Francisco de Macorís. Salud doctor, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Están? Buenos días, para nosotros es un grato, placer eh, estar acá con amigos, eh, Víctor, Nelly, eh, personas que están relacionadas, según eh, estuvimos conversando muy muy de cerca a lo que es la parte de los médicos en esta ocasión pues el Colegio Médico Dominicano, un placer para nosotros estar acá con ustedes. El placer es nuestro doctor que usted haya accedido a esta invitación porque también es interés nuestro llevar esa orientación e información a la ciudadanía sobre los planes y proyectos que tiene el doctor Milton Paulino a ejecutar en este tiempo que le corresponde llevar las riendas del Colegio Médico aquí en San Francisco de Macorís. Los planes doctor Sí. Bueno, eh, lo principal es, eh, nosotros nos comprometimos a reactivar lo que es la ruta científica, eh, ¿por qué? Bueno, tenemos nosotros como gremio, como colegio, eh, teníamos una revista en la cual los médicos podían eh, expresar sus inquietudes eh, mediante investigaciones científicas, eh, los médicos eh, generales antes de pasar a, a la pasantía pues podían publicar sus trabajos también de investigación y sabemos que un gremio que no investiga, un grupo social que no investiga, nosotros por ejemplo como, como médico a nivel del país y en general eh, nos tenemos que llevar de las estadísticas de países como Estados Unidos, Chile, Argentina, entre otros, entonces antes, eh, mediante esta revista, nosotros podíamos pues, ver cómo estaba la, la situación. Ahora mismo se había escrito bastante acerca de COVID, si existiera la posibilidad. Entonces, esta parte eh, de la ruta científica, pues empezando ya de febrero, marzo, por ahí, eh, con el relanzamiento de la revista de la filial de San Francisco Macorís, filiar Duarte, ...ya hay algunos médicos que nos han abordado sobre algunos artículos de interés... ...que pueden servir tanto a la población como a la comunidad científica... ...y algunos de estos trabajos podríamos después presentarlo a nivel internacional... Eh, ...también en esta revista eh, pensamos dar a conocer pues, eh, nuestros padres fundadores del Colegio Médico... ...principalmente aquí en la, en la filial Duarte, nuestro pasado presidente... ...ya que parte de lo que nosotros somos pues se lo debemos a la lucha que han tenido nuestros antepasados y algunos que todavía están eh, luchando por los intereses de todos los médicos entonces decía un refrán por ahí que si uno no conoce su historia pues está obligado a repetirla entonces hay que dar eh, honor a quien honor merece y pensamos que esa parte es muy importante eh, para empezar con la parte científica no terminando ahí eh, también ya hicimos los contactos para que nosotros tenemos residencia médica, tenemos dos universidades y tenemos que aprovechar esas dos universidades que tenemos. Tenemos mucho talento, muchos médicos muy capacitados, muy preparados y eh, pensamos dar unas charlas, conferencias todos los meses, eh, todos los miércoles, eh, primero de cada mes, donde nosotros vamos a traer exponentes, tanto nacionales como eh, locales, eh, para que vengan a dar una charla, conferencia donde todo el hospital San Vicente de Paul, que es el hospital universitario que tenemos, pueden beneficiarse de los diferentes tipos de charlas, eh, conferencias, principalmente pues, los residentes. ¿Qué cantidad de médicos eh, conforman el gremio y quiénes les acompañan en la directiva a usted? Nosotros en esta ocasión eh, ampliamos lo que es la directiva para poder hacer comisiones especiales de diferentes áreas. Un plan que tenemos... Eh, aunque no termine todo lo que es la parte científica, porque son muchos de los proyectos que tenemos, hay jornadas científicas que se van a hacer en las diferentes universidades, eh, y un sinnúmero de cosas que después pudiéramos a, ampliar, pero con relación a esto, hay ocho miembros que son los principales que nos acompañan en la dirección, esto nosotros lo, lo vamos a ampliar a partir de enero, donde a pesar de estos ocho miembros principales, que está el presidente, el vicepresidente, que es nuestra compañera eh, Coralia Núñez, eh, encargada de departamento, jefa de departamento de pediatría del de hospital San Vicente de Paul ahora también en el siglo XXI, tenemos secretario general, eh, doctor eh, Roberto Aquino, médico eh, que trabaja en varios centros, traba, trabaja... en eh, en la guarna trabaja en el oncológico, además de que hace su visita domiciliaria. Eh, tenemos el secretario de acta, eh, Claudio Jiménez eh, Álvarez, como encargado de comisiones, la doctora Rizelda, eh, Hilario eh, Toribio, el doctor Toribio. Eh, tenemos Mucho, también, muchos médicos jóvenes, doctor. Sí, sí, eh, prácticamente. La plancha completa, eh, yo no creo, eh, eh, ninguno llega, eh, creo, a, a 45 años. La mayoría tomó, son menos, si, menos de 45 si, años. Para que no se sientan mal, si menos de 45, ya pues, si cinco Sí, sí, ¿verdad? sí, porque eh, el asunto es que pusieron la confianza en la propuesta de nosotros hacer algo diferente, eh, a pesar de que se va a continuar con las denuncias y la, la lucha, eh, que siempre eh, caracteriza a todo gremio, pues queremos también dar un matiz eh, científico al colegio y ver cómo nosotros modernizamos las instalaciones que tenemos acá, sacarle máximo provecho, donde el médico, por ejemplo, no tenga que estarse trasladando a Santo Domingo para hacer cualquier tipo de gestión. Eh, nuestro eslogan de campaña es que debemos descentralizar lo que son las filiales a nivel, no solamente local, sino a nivel nacional, porque no se justifica que un médico tenga que perder un día completo de trabajo para obtener una carta que lo acredite como, como miembro. Doctor, ¿Cree usted doctor que esa acción puede ser posible llevarse a cabo? Antes de nosotros lanzarnos, pues estuvimos viendo las posibilidades de cómo esto se, se podría realizar. De hecho, hay cosas que son prácticamente gerenciales, pero... Ya no hemos juntado con otro presidente de otras provincias, porque ustedes saben que uno solo puede llegar mal, más, eh, más... Puede avanzar, pero en equipo puede avanzar, llega más lejos. Pero unidos varios provinciales, pues podemos conseguir la meta que Una necesitamos. Una propuesta regional. Sí. Sí. Doctor, usted ha puesto... Eh, como Estuvimos culto. conversando con el presidente regional sobre esta inquietud, y nosotros esperamos que, como tenemos ahí algunos vicepresidentes nacionales, que algunos de ustedes lo conocen, esperamos contar con el apoyo de ellos para que la descentralización se pueda dar. Eh, no tiene que ser drástica, pero poco a poco y paulatina, eh, donde nosotros podamos pues ofrecerle mejores y más servicios a nuestros afiliados. ¿Quién es el presidente regional? No sabía que era un presidente. Eh, sí, el eh, doctor Cruz, es de Santiago, okay. él, que él es... Eh, regional, pues abarca las 14 provincias. Es que quien... ya, ya hace rato que se debió eh, lograr esa descentralización porque todo manejado por Santo Domingo, doctor. Yo creo que se eh, ya, ya mm. hay, hay, tiene que desaparecer esa, esa acción de manejar las cosas. Doctor, usted al principio decía que el, el está, el había su, su interés como, como presidente en este momento es con la parte científica. Eh, ¿Es porque esa gama de médicos jóvenes que pueden tener la oportunidad de exponer esos trabajos, por ejemplo, y, y el canal para exponerlo es a través de reactivar esa revista? ¿Es ciertamente porque usted ve en esos médicos jóvenes ese talento o, o, o por el interés de que se reactive esa revista que es el organismo de comunicación dentro del Colegio Médico? Bueno, todas las anteriores, porque cada vez más tenemos médicos especialista, médico con muchísima capacidad. Entonces, si nosotros nos damos a conocer los talentos que tenemos y un organismo que tenemos mediante la revista, eh, mediante est estas publicaciones, pues no solamente es tomarse fotos y salir mozo en la, en la revista que nosotros vemos tradicionalmente, de farándula, sino una revista donde sea, además, cultural, también una revista que pueda, pues... Que genere eh, contenido, información eh, Información para la comunidad. Para la comunidad eh, entonces, es de interés, no solamente a nivel eh, a corto plazo, sino a largo plazo. Porque si nosotros no hacemos estadísticas de las cosas que vamos haciendo, por ejemplo, eh, prevalencia de cirugía o infección en cirugía eh, en el San Vicente de Paul, uh -huh. en un área específica, por ejemplo, pues entonces no podemos ir mejorando las cosas. Y con las estadísticas que nosotros podemos saber, ah, mira, lo vamos a hacer así o no. Y eso es la parte solamente científica, pero estamos muy eh, comprometidos a mejorar lo que son la parte o por lo menos luchar para que los médicos tengan una, una área de trabajo que sea confortable. Eh, hay médicos, por ejemplo, que se le está exigiendo que tienen que hacer servicios presenciales. En, en San Francisco particularmente sabemos que no es una ciudad tan grande, quizás, eh, que tú puedas, no hay lugar. Somos la tercera en importancia, ¿no? Somos la, la tercera en importancia en todo, pero tú llegas a los cinco minutos, tú llegas a cualquier punto. Eh, no, no es un asunto tan urgente que tú tengas que estar quizás en una guardia presencial, obligatorio tú viviendo, por ejemplo, al lado del hospital, porque hay, hay muchos médicos que viven muy cerquita ahí del hospital, y tenemos residencia médica. Para poner un ejemplo, entonces, buscar las condiciones que los hospitales tengan lo mínimo para poder atender a los pacientes porque se dan casos a veces que el médico puede ser agredido porque el paciente entiende que es que no quiere ser atendido y es que si no tengo no los no medios. Entonces, una cosa que nosotros queremos hacer con las autoridades no es inmediatamente irnos de, ah, hay que parar el hospital, no. Hay que hablar con las autoridades, como dice la Biblia, primero tú tienes que si hay una ofensa, hablar con la persona que ofende. Si esa persona no hace caso, pues buscarán un mediador. Y si entonces no hace, entonces ahí es que van a ver eh, las medidas no ya drásticas. Y se resolverán muchas de esas cosas con las nuevas instalaciones del hospital. Allá en, pues. Bueno, pero eh, en gestiones anteriores pensábamos que ya iba a estar listo Ojalá, el doctor, ojalá y que en su gestión como presidente del colegio médico le corresponda a usted sí. eh, estar en la, en la inauguración. Eso quiere decir que son dos años, ¿verdad? Son dos años. Ojalá que en dos años esté listo. Ay, bueno, eh, hay que ver. ustedes han cruzado por ahí, a ver la. Pero ustedes, ¿con la pueden también? Eh, realmente es una meta del Colegio Médico que ese ese hospital, pues, pueda ser terminado, porque esto va a traer más servicios, va a haber más residencia médica. Eh, ...se va a exigir nuevos equipos... ...porque el talento humano lo tenemos... ...aquí una gran capacidad que tienen los médicos... ...el deseo de trabajar... ...ustedes ven que en los concursos participan... ...cinco mil médicos... ...y aparecen setecientas mil plazas... ...o sea que hay muchos médicos... ...capacitados, preparados... ...lo que no hay es mucho espacio... ...y si sí hay necesidades... ...porque los pacientes... ...ustedes saben que abundan... Doctor, hay una parte eh, que es sumamente importante... Eh, dentro del colegio médico, así como también dentro de cualquier grupo, sea colegio no sea colegio, sea el gremio, y es la parte social, eh, agrupar a esa clase eh, médica que no es tan fácil tiene el doctor Paulino también en sus planes lograr esa cofradía que los médicos pues se unan que las familias y eso eh, para lograr no solamente la peor, sino para que la familia comparta como una verdadera como lo que es, una verdadera familia médica esa pregunta me hace a mí pensar que usted parece que tiene por ahí el programa de gestión de nosotros, porque prácticamente todo lo que usted ha preguntado son de las cosas que nosotros tenemos como meta. Decíamos nosotros, eh, cuando estábamos buscando el voto de los médicos, es que los hijos de los médicos a veces no conocen los hijos de los otros médicos. Entonces, ¿qué hace esto? Que los hijos del profesor pues, se tengan que juntar con quizás personas que no son acordes a ellos, que el hijo del médico no conozca, eh, el compañero. Entonces eso hace que cuando viene a veces se ven por ahí y, y no hay esa fraternidad entre ellos. Entonces esto se logra mediante, por ejemplo, eh, actividades en clubes. Nosotros tenemos un club, el cual eh, está en deterioro, franco, eh, nosotros estuvimos conversando con el presidente nacional eh, porque hay que intervenir realmente este club eh, no hay, están agrietadas las paredes eh, ha habido quizás eh, a lo mejor eh, la pandemia ha hecho que Andorra? se dedique más tiempo, o más recursos a, a las enfermedades de, la, de, la, de, la, de, lo, de los pacientes de los mismos médicos que murieron muchos médicos aquí en San Francisco entonces, esa parte hay que retomarla, hay que ver cómo nosotros, uno de nuestros planes es ver cómo gestionamos un terreno a la salida de Santo Domingo eh, para en un futuro hacer otro, un club nuevo, remozado, que sea de interés para los médicos, ya que los grupos gremiales y, y el colegio como tal lo que debe buscar es el interés de, de que los médicos se sientan bien. Entonces, una forma de que los médicos se junten, hacer karaoke, compartir en el área deportiva, eh, béisbol, softball, dominó, eh, con eh, además de la parte científica, pues todo esto se logra uno teniendo un club adecuado, digno, donde los médicos se sientan acordes y puedan compartir en familia. Y así uno conoce los hijos de los hijos, de los compañeros de uno y así sucesivamente. Eso pienso que hubo un tiempo que sí existió, hace mucho ya que no existe y nosotros pretendemos, por ejemplo, doctora eh, Aquino canta en karaoke, pretendemos revivir esa parte. Eh, Marco Bonilla, por ejemplo, eh, antes de entregarnos hizo una fiesta lo hizo un esfuerzo enorme para eh, hacer una fiesta navideña para que entonces los médicos puedan reencontrarse después de tanto tiempo. Eh, nosotros estuvimos ahí apoyándole en esa fiesta y él intentó invitar a la mayor parte de, de los médicos posible. Entonces, cosas como esta, la fiesta de Navidad del año que viene, eh, que sea, que se dé más a conocer, hacerla más familiar todas esas cosas. Me recordó al bueno. profesor Agustín Navarro que dice, ¿quiénes son los amigos de mis hijos? Él siempre insiste en eso. Ah. Y ojalá podamos ver el colegio también haciendo algunos operativos médicos para la comunidad. Así es. A esa parte, nosotros, por ejemplo, ya a pesar de que asumimos reciente, eh, nosotros, eh, aunque dice que lo que uno hace con la mano derecha no debe saberlo la izquierda, no, eso parte de la pero social. la parte nosotros también tenemos una responsabilidad social, ya nosotros claro. fuimos a Hogar Crea, donde nosotros donamos alimento a nombre del Colegio Médico para la, la Nochebuena, y a, a Hogar de Ancianos también, eh, hay dos hogares de Ancianos, eh, y fuimos a uno de ellos y con, aportamos nuestro grano de arena para, la, para que ellos pudieran tener también su cena de Navidad a nombre del Colegio Médico. Eh, doctor, eh, de verdad que nosotros agradecidos de que usted haya aceptado esta invitación y reiterarle... Ojalá y usted pudiera, dentro de sus planes que, que usted escribió, para cuando tomó la decisión de optar para ser presidente del Colegio Médico, está esa parte social. Si lograra eh, juntar los médicos y materializar esa parte, yo creo que el éxito de su gestión estaría asegurado. Queremos poner a disposición este espacio, Contacto Diario y otros medios en los cuales nosotros participamos, para cualquier ayuda que usted necesite, cualquier eh, iniciativa que pueda tomar y quiera darla a conocer, pues puede contar con este espacio. Hemos sido siempre eh, abanderados y amigos del Colegio Médico y hemos puesto a disposición este espacio para eso. Cualquier ayuda que usted necesite para empujar esas actividades y lograr que el Colegio Médico pues, haga esa labor eh, sobre esos planes que usted eh, Voy a decirlo de alguna manera, le vendía a los médicos, ¿verdad?, para obtener su voto, pues se pueda materializar. Su propuesta así de que, campaña. Exactamente, su propuesta de campaña. Bueno. Doctor. Bendiciones y éxito y feliz Navidad también a todo el gremio, porque así la es. Navidad no termina sí, el 25. Sí. Claro, claro, pues gracias Nelly y Víctor, eh, eh, volveremos en otro momento y cuando sea necesario, pues hablar de otro tema fuerte, pues estaremos también ahí en plan de luchas cuando sea necesario. Eh, defendiendo a los médicos Y a la población en Así general es. Nos seguiremos, nos mantendremos En contacto, Saludos a la doctora Coralia Núñez, es al doctor amigas. Álvarez, que usted lo usted, usted, usted una, una playa de, de Médicos que lo acompañan En esta directiva, que no es razón El éxito de esta gestión debe Estar asegurado, gracias doctor por estar Con nosotros, el doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Duarte, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP.